bandas externas de lluvia. Los aviones cazahuracanes han dado un giro a la tecnología permitiendo desarrollar pronósticos más efectivos desde la década de 1940.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 Les habla José Juan Tañón Díaz y les damos las gracias por sintonizarnos. Hoy es martes 6 de septiembre de 2022 y estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que serán certificados por el auditor Lester Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alparo Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Para mañana miércoles, el Powerball tiene un gran premio de 170 millones de dólares. La Loto Cash tiene 730 mil dólares y si te llevas el premio, te los entregan en un solo pago, al igual que la doble revancha, que cuenta con 440 mil dólares. Ya tienes el app de lotería electrónica. Si la bajaste, debes actualizarla para participar en sorteos y promociones o simplemente escanear tus boletos.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 ...de nuestra programación por WBRTV San Juan, TV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360, continúa la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María. Anuncian inicio del primer proyecto de obra permanente de FEMA en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Nueva fase de iniciativa para lograr que las familias soliciten el Child Tax Credit. Y Puerto Rico sobrepasa las 5.000 muertes a causa de la pandemia. Mientras, Estados Unidos impulsa nueva campaña de vacunación. Yammin Camacho Quinn ocupa la primera posición de la Liga Diamante de cara a la gran final. Los detalles en el segmento deportivo. Esto y más a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, los residentes del barrio Cañabón, en Barranquitas, verán el comienzo de la construcción de un puente en la carretera PR-770, que promete ser uno resiliente a eventos de la naturaleza, como lo fue el huracán María, para evitar que la comunidad se quede incomunicada. El gobernador Pedro Pérez llegó hasta este municipio y participó de la simbólica primera piedra. Esta es parte del barrio Cañabón, en Barranquitas, en el 2017 y tras el paso del huracán María, sus residentes se vieron incomunicados porque el puente de la PR-770 se vio severamente afectado por las fuertes escorrentías, vegetación y daños que impactaron su estructura, que incluyó sus tuberías. Se determinó que el puente debería ser reemplazado.